La saga de Viernes 13 es una de las que más películas tiene y también algunos juegos antiguos, pero también hay algunos modernos. Pues bien, en este caso hemos probado un juego de Steam en el que dirigimos a Jason y lógicamente tendremos que repartir mucho cariño por orden de su querida mamá. Por eso, ahora en Ya no juego más, Analizamos para ti, Viernes 13 para PC. Nos encontramos ante un juego de estrategia y habilidad mental que podría tratar de cualquier tema, pero en este caso lo han ambientado en Viernes 13. Bueno, vale, lo probamos. El protagonista principal, Jason, y su querida madre, que también será protagonista del juego, nos tienen preparada una terrible misión, cargarnos a toda la gente que nos diga. En el juego, nos encontramos sobre un escenario tipo tablero, como los de ajedrez, en donde existen objetos fijos, como mesas, vallas, etc. Y también están los personajes que hay que eliminar. El movimiento de Jason es lineal, o sea, cada movimiento es recto, hasta que choca contra algo y allí se detiene. Lo podemos redirigir con movimientos perpendiculares entre sí hasta llegar a nuestra víctima o al objetivo. Es interesante y razonable, por lo tanto, un puntito a favor. El juego, conforme avanzamos, varía los escenarios y eso hace que sea más llevadero y variable, por lo tanto le vamos a dar otro puntito más a favor. Como en todo juego de estrategia mental, nos podemos quedar bloqueados y tenemos varias opciones. Y ahora entra en juego la querida mamá de Jason. Le podemos pedir que nos dé consejo y la verdad que resulta muy útil. También nos puede dar pistas para resolver el modo de finalizar la partida si nos quedamos bloqueados. Me gusta. Otro punto a favor. Juan 3. A los personajes que hemos de eliminar nos los debemos cepillar por orden concreto, no vale cualquier cosa, porque si nos atascamos hay que reboinar literalmente, hay un icono para ello. En otras pantallas hay que hacer que las víctimas caigan al fuego o al agua del susto que le damos, pero ojo. Nosotros también nos podemos quemar o ahogar Así que mucho ojito Otro punto a favor Y ya va al Por otro lado La variedad de armas es amplia Pero es indiferente Porque matan y ya está Eso es un punto en contra Pero Destaca en el juego una cosa Cómo elimina Al último superviviente Y eso se hace Con una barra el movimiento que tiene una zona marcada en rojo para pulsar justo donde lo podemos matar. Si no, fallamos. Es espectacular, me gusta. El juego ofrece dos modos, con sangre o sin sangre. Yo lógicamente he cogido sin sangre, pero no quiero imaginarme cómo será el modo sangriento. Pruébalo y dilo en comentarios. Pero, pero, pero, aunque el juego es muy entretenido, es muy complejo. Y a veces desesperante. Aunque la variedad de niveles es muy aceptable. Entre los niveles que hay, hay algunos que nos ofrecen movimientos limitados. Y ha de usar una estrategia concreta para acabarlos. Toca usar las neuronas. Eso ya es más complicado. En el aspecto gráfico, sin embargo, los muñecos están desproporcionados. Son muy infantiles para este tipo de juego. ...por eso le doy otro punto en contra... ...así que tras jugarlo un ratito... ...paso a valorarlo con puntos... ...y gana por 4 a 2... ...victoria... ...el juego merece la pena... ...sin embargo... ...yo ya no juego más... ...porque... ...aunque es entretenido... ...puede llegar a ser pesado... ...hay muchísimos niveles... ...y este tipo de juegos... ...creo que son para un ratito... ...no para muchos meses... ...pero si eres fan de este tipo de juegos... De estrategia y de habilidad a por él que seguro que te gusta y como que seguro que algo me habré olvidado de comentar te pido que dejes en comentarios lo que tú sepas y no salga en el vídeo sobre el juego anímate que es gratis y así comentamos cosas también quiero recordarte que del canal hay muchos más juegos para que los veas mira la lista de reproducción ah y si quieres puedes apuntarte al canal te suscribes. Sé que es difícil y pesado y aburrido, pero un esfuercito hace que. Pues que me anime a seguir analizando juegos. Gracias por ver el vídeo. Y hasta la próxima.